Ahora sí nos vamos a meter en la economía, digamos, eh, para traerle eh, información, recomendaciones a las pymes y también para nosotros, que somos un programa federal, conocer qué está pasando en otras partes de la Argentina más allá del AMBA. Para ello tenemos en línea a Eduardo Robinson, economista, director de Robinson y asociado, un experto en la economía especialmente de las empresas del norte argentino. Buenas tardes, Eduardo. Lía Gelfi te da la bienvenida a Conexión Parques. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, eh, Lía. Un gusto saludarte a vos y, por supuesto, a, al equipo y a la audiencia. Un gusto estar en contacto contigo. Muchas gracias por esta comunicación. Eh, vos eh, tenés, eh, por supuesto, conocimiento sobre eh, todo lo que tiene que ver con la economía de la Argentina, pero especialmente por estar radicado en Tucumán, tenés el día a día de qué está pasando eh, en la provincia y en el norte sobre, eh, con las empresas. ¿Cuál, cuál dirías que...? Eh, son las principales problemáticas, que cuál es la foto que están viviendo hoy las pymes y si hay alguna diferencia con pymes de, por ejemplo, el bueno, Buenos Aires. Bueno, así es, este, Elía, como bien decís, un poco el enfoque desde las regiones, ¿no? el enfoque concretamente desde de esta parte del país, desde el, desde el NOA, desde Tucumán concretamente, por supuesto que la Argentina está atravesando un problema macroeconómico desde hace bastante tiempo y eso afecta en distintas medidas a las economías regionales y a las pymes en particular. Denominadores comunes de la problemática, como sabemos, la alta tasa de inflación, esta corrida que hemos tenido últimamente con el dólar que ha traído... Bueno, preocupación y por supuesto ha sumado bastante incertidumbre a, al ya al escenario de, de incertidumbre que vive la, la economía argentina, bueno, precisamente por por la inestabilidad y a esto se ha sumado el año electoral. Nosotros vamos a tener elecciones en la provincia de Tucumán el próximo 14 de mayo, es decir, dentro de 10 de, de, días concretamente, uh -huh. Y por supuesto todo el, el ruido electoral y las empresas tratando, sobre todo la, la pequeña y mediana empresa, tratándose de acomodar a una presión tributaria bastante alta. Tucumán tiene una presión tributaria, una carga fiscal bastante elevada y eso por supuesto resta competitividad a nuestra economía. Eh, aspectos de logística, eh, el transporte, vos sabés que... Claro, para llegar a los puertos, ahora empieza la zafra azucarera y, por supuesto, también lo que tiene que ver con el citrus en la provincia. Tucumán es uno de los principales exportadores mundiales de limones, de fruta fresca y también de derivados. Y todo lo que tiene que ver con la logística, el transporte, bueno, en estos momentos realmente son muy onerosos. Y, bueno, expectativas con el dólar, este denominado dólar agro, que eh, con con este dólar a 300 pesos, bueno, la, la ecuación, llamémosle así, en lo que tiene que ver para los exportadores, en general, eh, digamos, exporta una gran, que Tucumán exporta alrededor de mil millones de dólares, en lo que tiene que ver, y básicamente eso son 50, 60% por ciento de eh, limón y derivados, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con, como te digo, con la logística, con la parte tributaria está preocupando porque además eh, es uno de los principales empleadores de la, de la actividad privada en la claro, provincia. Claro. Y, y por supuesto todo lo, lo que tiene que ver digamos con el transporte uh -huh. eh, es algo que, que no deja de, de preocupar. Entonces este dólar a 300 pesos este es como que ha quedado un poco corto dado el bueno también el avance de la inflación que hemos tenido en los últimos 10 días eh, a raíz de esta corrida cambiaria que hemos tenido en las últimas semanas. Uh -huh. Eduardo, y ya que están próximos a las elecciones, supongo que las pymes también deben estar esperando tomar decisiones Variadas. Si yo fuera eh, electa, ¿no? Eh, en, en el escenario de las hipótesis. Estaría ¿no? bueno que te postule. No, eh, estaría no mal... es lo <risa> mío. Bueno que... No es lo mío, pero vamos a jugar un poco. Y yo digo, si yo fuera electa bien. gobernadora de la provincia sí, de Tucumán sí. y dijera, sí. bueno, necesito un equipo técnico que me diga, mm. eh, bueno, qué medidas urgentes debería tomar, ni bien asuma, para reactivar la producción industrial en Tucumán. ¿Qué me dirías? Bueno, en primer lugar, este, te diría que el, lo primero es esto que estábamos conversando un poco, mirar todos los aspectos eh, logísticos y de competitividad. en el, el norte, en, en, en Argentina en, en general y en particular, eh, las provincias del noroeste y te diría desde el, también de desde desde la parte, digamos, eh, este de la, de la Argentina han perdido competitividad son economías que lamentablemente entonces si vos tenés que hacer una, una agenda vos me decir bueno por dónde empezar desde Exacto. lo técnico a los efectos de si yo soy de, supuestamente gobernadora de Tucumán el 14 de mayo por dónde empiezo uh -huh. yo empezaría con una agenda de competitividad es decir cómo se eh, cómo tratar de reducir los costos de logística de transporte se ha eh, hecho bastante en esto, pero no se han alcanzado eh, los, los valores que deberían eh, mejorar la competitividad del sector, eh, sobre todo el sector exportador. Uh -huh. Por otro lado, dinamizar todo lo que tiene que ver con eh, la red de caminos eh, in interiores a la provincia, a los efectos de poder también, bueno, tener eh, claro. caminos de infraestructura, en, en digamos, infraestructura, en infraestructura para exactamente para poder sacar la producción para poder, este, todo lo que tiene que ver con riego, uh -huh. este, bueno, eso es muy importante a los efectos, nosotros estamos en una economía de base agrícola, entonces todo lo que tiene que ver, obviamente uno el clima no lo puede controlar, pero el resto de las variables, eh, digamos, de la de la de la macro provincial o de la macro regional, si vos querés, eh, yo creo que hay que trabajar en aspectos tributarios, en devolverle competitividad al sector productivo, por supuesto, si podés avanzar en todo lo que tiene que ver con un mercado de capitales regional para que las empresas puedan financiarse, que también es algo que, que por supuesto, sabemos las problemáticas de financiamiento que hoy están teniendo yeah. las pymes, uh -huh. con lo cual habría que avanzar en un esquema de algún estudio de mercado de capitales regionales a los efectos de que se pueda eh, tener acceso a financiamiento, eh, bueno, eh, en condiciones, eh, a ver, emitir instrumentos, obligaciones negociables o instrumentos que puedan acceder. Eh, el pequeño y el mediano ahorrista uh -huh. y que pueda impulsar, digamos, todas las economías de la de Tucumán en particular y, por supuesto, de la región, ¿no? Claro, y, y si me pongo... Así que me parece que vas a tener bastante tarea por delante, Sí, ¿no? sí, ya, ya me parece que sí. Que sí. Pero no, bueno, sí. vos querés jugar, este, ahí tenés, me parece que... En fin. Sí, hay que trabajar desde el minuto uno. Va, en realidad sí. eh, entiendo que ya tienen que tener los programas, ¿no? No empezar a hacerlos cuando... Cuando se asume. Y si estamos en la silla de la PYME, de las gremiales empresariales que vos has eh, asesorado y trabajas mucho con, con sí. ellos también, eh, hoy, ¿qué le dirías para eh, Mayo y que, qué recomendaciones les, les darías? Bueno, mira, este, en general lo que se está trabajando con las empresas es... Eh, a ver, la, las empresas están en, esperando, por supuesto, ver cómo, eh, cuál va a ser en principio el, los lineamientos macroeconómicos a nivel nacional. Uh -huh. eh, en general este, están, se está esperando, por supuesto, eh, eh, que haya un poco más de claridad en el contexto económico general y, por supuesto, también en lo que tiene que ver con la provincia eh, que, que bueno que no se esperan demasiadas sorpresas desde lo electoral y, pero hay mucha expectativa y como te digo este en general la, la problemática PYME como poco como charlábamos al comienzo eh, tiene que ver fundamentalmente con la incertidumbre hoy la PYME está día a día eh, es muy difícil este, armar planes de negocios es muy difícil eh, hoy en día diversificarse eh, precisamente porque hay mucha incertidumbre, y eso por supuesto hace que el capital esté, eh, no te digo ocioso, pero sí, este, bueno, las empresas como que están eh, frenando inversiones y frenando proyectos, y bueno, hasta que no aclare un poco más el panorama y se sepa cuál va a ser el rumbo de la macro en general, y en particular, por supuesto, de la región. ¿no? Uh -huh. Eduardo, hablando eh, de pymes y volviendo un poquito para atrás en función a esto que... Eh, hacías alusión antes de eh, la logística y, y los problemas que tiene y el costo que tiene para las empresas de Tucumán, te quería preguntar cuál es el estado de los trenes, si los trenes eh, que van de Tucumán a la zona portuaria, ya sea de Santa Fe o, o de Buenos Aires, están funcionando bien o sí o sí tienen que eh, terminar yendo por, por la vía terrestre de los camiones y... Y, y las rutas de, de Argentina? Mira, más del hoy por hoy, más del seten, yo te diría el 75% de la carga de lo que son granos y frutas, digamos, básicamente limón, etcétera es transporte camión. Es muy alto todavía el porcentaje que eh, de lo que tiene que ver, digamos, con eh, todo lo que tiene que ver con el traslado, el transporte. Eh, básicamente la logística hoy de Tucumán es, sí, yo te diría entre el 70 y el 75%, es eh, traslado por camión, el resto muy poco por el, lo que el vegano carga, muy, muy poco por, por y el nuevo central argentino también, digamos, pero eh, en una proporción realmente un cuarto, no más que eso, es lo que se está trasladando en tren. Hay problemas y, ah, bueno, un poco lo que comentábamos recién con Lía, ¿no? este Esos costos de transporte, eh, bueno, la, la ecuación para las pequeñas y medianas empresas, porque hay que ver Primero que ahí están, digamos, las citrícolas, pero todo lo que tiene que ver con las industrias afines, eh, las, las pymes que hacen de soporte a todo eso, eh, de mantenimiento, de lo que tiene que ver con traslado, empaques, etc. Eh, bueno, también sufren esos costos porque claramente, este, bueno, encarece toda la cadena. Entonces, este, eh, en un mercado internacional que cada vez es más competitivo, Tucumán compite con Sudáfrica y con España, en todo lo que tiene que ver con, con limón, si bien es contra estación pero claramente Sudáfrica es una amenaza, con lo cual bajar los costos eh, logísticos te diría que, que es muy importante y ahí ponemos como punto uno para lo que va a tener que hacer Lía en el supuesto sí, caso sí. que sea gobernadora Eduardo, muy claro, muchísimas gracias. Me quedó picando ahí el tema de, yo sé que vos sos sí. máster en... En Mercado ah, de Capitales, ah, pero eso es para otro sí. día, vamos a charlar específicamente eh, Mercado de Capitales en la Argentina y como herramienta de financiación la... para las pymes. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que te agradezco gusto. muchísimo y por supuesto seguimos en contacto. El gusto es mío y será hasta otra oportunidad que tengan una eh, muy linda tarde. ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Era la palabra de Eduardo Robinson, economista, y bueno nos dio la realidad de especialmente del norte y de Tucumán